Muy buenas chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os traigo top 8 películas de Netflix que os van a molar y que tenéis que ver porque son altamente recomendables. Vamos allá. Recuerda dar tu like y comentar, porque Yoshi te lo pide. ¡Comenta! Venga, hasta luego, adiós. Primera de todas, Los 7 Samuráis 1954 de Akira Kurosawa con Toshiro Mifune... Takashi Shimura y Keiko Shushima es considerada una obra maestra del cine japonés y es elogiada por su dirección, actuación y trama epicísima. Segunda película, Siko, del 1960, el gran Alfred Hitchcock, con Anthony Perkins y Janet Leigh. La película es conocida por su famosa escena de la ducha de y su impacto en el género de terror. Tercera película, El bueno, el malo y el feo, 1966. Sergio Leone dirige con Clint Eastwood, Lee Van Cleef y El Igualache. Es considerada una de las mejores películas del western y es recordada por su icónica música y escenas de duelo. La cuarta, El señor de los anillos, La comunidad del anillo, 2001. Un gran Peter Jackson con Elijah Wood, Ian McKellen y Vigo Mortensen. Es la primera película de la trilogía El Señor de los Anillos y es elogiada por su dirección, actuación y evidentemente por Cuenta con mi espada, y con mi arco, y con mi quinta película, Raging Bull, 1980, Martin Scorsese con Robert De Niro y Joe Pesci, dos grandes del cine de mafiosos. Es considerada una de las mejores películas de boxeo y es elogiada por su dirección y actuación. Número 6, Vértigo, 1958. Esa escena de las escaleras con Alfred Kickcock y con James Stewart y Kim Novak. La película es conocida por su estilo visual único y por ese mal rollo que te deja. Número 7. Apocalypse Now 1979. Gran Francis Ford Coppola con Martin Sheen, Marlon Brando y Robert Duvall. Es considerada una de las mejores películas de guerra y es elogiada por su gran entretenimiento. Y la última y mi preferida en este caso es E.T. El extraterrestre, 1982, Steven Spielberg con Henry Thomas y Drew Barrymore. Es una película de culto y todo el mundo la recuerda por aquella frase "ET, mi casa, teléfono, mi casa. Hasta aquí las ocho películas que tenéis que ver en Netflix. Dejarme la vuestra en comentarios o si queréis que hagamos otro tipo de top, me lo dejáis en comentarios y yo voy y los leo. Si no, hasta la próxima.